¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Qué gusto me da saludarles Esto es un podcast más En donde tenemos un invitado Muy pero muy especial No se lo pueden perder Quédense con nosotros en un podcast más ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Qué gusto me da saludarles. Qué bueno que están con nosotros y nos acompañan en un podcast más. Hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado que lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero también la gente tiene mucha incertidumbre de conocer cada vez más de él. Así que quédense con nosotros porque con nosotros el día de hoy en un podcast más está nada más y nada menos que... ¡Ninjari! ¡Ah! O sea, muy bien, muy contento de que me hayas invitado Estoy nervioso, lacho. ¿Por qué estás nervioso? <ríe> Ay, no, qué pena. <ríe> es que la verdad, pues es que nunca había estado aquí sobre una mesa. Y, y... <ríe> <ríe> eh, jugando, porque yo la verdad... Mira, mira. Aquí hay que poner las cartas sobre la mesa. <ríe> las cartas sobre la mesa. <ríe> <risa> ya te <he> extrañaba <risa> No, me ya un buen que no te veía Ya, hecho. un buen tiempo, ¿verdad? Bueno, que unos... Pues sí pues si lo contamos en años, fácil, ¿no? Más o menos, sí, unos... Sí, 6, no, más de unos diez años Sí, fácil Hombre, 10 años ¡Hasta cambié de color! Sí <risa> Cambié de color. Era ¿Y, otro por, color ¿Y por qué? Eh, mira llegó un problema bueno yo estaba muy bien con, con mi compañero que era el manito que sí, no. nos conocimos en sí, Televisa claro, claro nos iba muy bien eh, teniendo al manito y más hasta tuvimos un programa ahí sí. en Televisa sí muy bien eh, muy exitoso gracias a Dios eh. pues se fue dando el, el cómo se dice se fue dando la ay, ¿cómo el se desarrollo del programa, desarrollo, el, programa la, el éxito Ajá. el éxito tuvimos eventos piñatas el dinero, la fama, se puede decir que la fama, ajá, ajá. y pues bueno, ya después eh, no se dio como que una química eh, con el personaje, porque pues eh, cada quien hizo su personaje, él hizo al manito, yo hice a mascarín, eh, y después ellos lo registraron y ya después no me lo quisieron dar. Okay. Pero porque pues yo entendía que era, había dinero, entraba la lana y ya ya no me lo quisieron dar. Ya. Pero pues bueno, ya, ya no se dio el, la comunicación y ya fue cuando yo decidí Salirme de él. Ok. ¿Y, ¿Y cuál es el, el, el sentimiento que vino para Ninjarín, que en aquel entonces era, era mascarín? Así es. este De haber trabajado tanto tiempo, de construir un personaje, porque a veces la gente cree que esto es fácil, mm. pero es muy difícil porque claro. hoy hay un titipuchal de gente que anda sacando personajes y personajes y personajes, pero la gran mayoría del porcentaje es muy bajo del que tiene éxito y tú construiste un personaje con mucho éxito. Así es, así es y yo creo que pues él también él, él construyó un personaje con éxito, yo también, cada quien construyó su, su, su personaje, eh, sí me dio mucho sentimiento y me dio, eh, se me hizo muy feo soltar a mascarín porque claro. casi duramos seis, siete años más o menos con ese personaje y fue doloroso, pero pues gracias a Dios eh, ya me fue mejor, ¿verdad? Me fue mejor. Te fue mejor. Ya a, antes, antes de esta situación, ¿ya habías pasado por algún problema dentro del, de, del, del equipo de trabajo, como pareja, de, de, de, de, en, en los personajes o no? Eh, bueno, con las muñequitas. Okay. Pasó con las muñequitas. Cuando yo trabajaba con las muñequitas Elizabeth, era botarga. Uh -huh. Ahí hubo un problema donde eh, pues Elizabeth... Yo creo que todo el mundo supo que me demandó por unas pelucas que se perdieron. Okay. Y esa peluca que se perdió era de Liz, que tenía el personaje de Loki. Sí. Bueno, eh, Elizabeth me demandó, me llevó a los ministeriales y todo, porque pues, supuestamente yo me había robado la peluca de Loki. Y bueno, surgió el problema ese y ya fue cuando dije, no, me voy a salir de ahí. Fue cuando nosotros decidimos salirnos con manita y mascarín. Pero a ver, pero a mí me parece realmente increíble que estando dentro del mismo medio, conociéndose, siendo compañeros, a, a lo mejor, pues en ese caso, a, algunos tienen un poquito más de jerarquía que otros, pero las cosas a lo mejor entre cuates o entre en, en, entre gente que trabaja en lo mismo, se puede solucionar de alguna otra manera. O sea, ¿El? no quiero imaginarme si te, te, te esposaron y todo el rollo o no. Eh, no, no me esposaron, ah. solamente me subieron a la patrulla. Digo, porque corrí bien <risa> no, me subieron a la patrulla, pero es como tú dices, hay soluciones. Y más cuando yo en eh, muñequitas duré unos siete, ocho años más o menos Ajá. trabajando y ningún motivo les di para, oye, que este muchacho ten cuidado porque agarra cosas, o ten cuidado con este muchacho, ¿Sí me explico, o sea, eh, nunca le di un motivo, yo creo que la manera hubiera dicho, oye, a ver, ven para acá se perdió la peluca, creemos sí. que fuiste tú y yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? no, pues checa cámaras y todo eso en lugar de primero claro. llevarme a los ministeriales, ¿verdad? pero también muy descarado, pues te estabas haciendo un chongo <risa> no, no, no no traía liga no <risa> oye de, de las botargas que hiciste ¿qué botargas hiciste? hice al pato patito Ajá. a la chona okay. bueno, con ese debuté cuando yo fui a hacer mi, mi casting, me casting, casting eh, yo la verdad nunca había trabajado en shows infantiles, me gustaba mucho el baile, pero okay. fui a, al casting de Muñequitas y mi primer evento fue un expo tu piñata en Sintermex. Okay. Sí, sí, sí. Y me pusieron a la chona. Y la chona es la más difícil en hacer la botarga porque es más difícil para ver. Okay. Y me puse esa vez a la chona y me pasó un... un algo muy, muy curioso. Los que ya tenían... ¿Cómo se dice? Tiempo. Uh -huh. Usaban una capucha para el sudor. Ya. Cuenta que el sudor se ponía en la capucha, ¿verdad? Sí. Y no te escurrían los ojos. Y yo me puse un pañuelo. Sí. En el baile, pues, se me cayó el pañuelo y me tapó los ojos. Y de cuenta, el escenario estaba para adelante. Yo estaba bailando, bailando, bailando. Y de repente, ¿de cuenta que hice esto? Bailando y todos me decían, ¡chona adelante! Y pues, ¡chona adelante! Pues, yo iba para allá. Y yo... A, tratando de, de quitarme el, el pañuelo, sí. pero por afuera. Ya el último me dijeron, ¿no hubieras volteado, metido la, la, la mano, mano por la boca, Ajá. te lo quitas y ya? Pero yo un inexperto en, <risa> en botargas y eso. Pero bueno, es una experiencia, ¿no? Es una experiencia que... es que es bien interesante porque, insisto, la gente tiene un hábito de minimizar el trabajo de los demás. Ah, no, pues si es una botarga, pues te pones un disfraz y ya, y no es así. No, no Tienes es Tienes que construir incluso el personaje, ¿no? Así es, así es. El personaje, darle vida, darle vida. Tienes que bailar al, al mil, no al cien, al mil para poder eh, que, el, que el personaje se vea, claro. por, por los el vestuario, el peluche y todo, la cabezota, que se vea los movimientos muy exagerados, eh, y aparte también nos pesaba mucho eh, bailar en Zacate, claro. porque si así si te hacía pesado la botarga, y luego bailar en piso, no, en Zacate era triple o cuatriple, sí, no, no, no, pesadísimo, pesadísimo, no. Y, y, y, y agregale ya. que si estabas en exteriores... Sí, eh, ¿El calorón? Bueno, bueno, yo pesaba mucho, no me gustaba ir a cervecería. Uh -huh. Las palapas de cervecería, no, hombre, era nuestro... Horrible. No, no, no, no, no. Decíamos, ¿dónde vamos a cervecería? Ay, no. Yo, lo, o sea, bueno, si te hubieran pagado doble, pero pues no. Y claro. me pagan 75 pesos. ¿Eh? No. Sí. ¿Eso pagaban? Empecé con 70, 75 pesos. ¿Por show? Por show. ¿Y más o menos cuántos shows eran...? A veces, ¿En el día o así? Eh, no, a veces, bueno, cerramos, era por quincena. Ok. Hay veces que cerramos con, bueno, cuando empecé era con Muñequitas Arcoiris, teníamos unos, a la quincena unos 10, uh -huh. unos 15. Uh -huh. Después de ahí me voy con Celia y ahí sí teníamos, cerramos en la quincena con, o al mes, cerramos como 45, 50 o hasta 60 eventos. Bueno, ya con Celia me aumentaron, ¿verdad? Porque okay. pues ya dije, ¿qué onda? ¿Qué eh, eh, eh. Ya, ya, ya. Eh, ya me aumentaron. Ahí salí ganando 150. Okay. El evento. Ok, ok. Pero pues si era pesado. digo, que eso, eh, yo se lo digo y he abierto y lo he dicho, fue una escuela, eso fue una escuela a trabajar en Muñequitos Elizabeth. ¿sí claro. Y lo que sé ahorita, pues es, no es completamente gracias a ella, porque bueno, sí me dio el espacio, pero... Si yo no hubiera, eh, eh, si yo no hubiera um, sido bueno, pues no hubiera resaltado. No, claro, no, sí. no, no. No estarías donde estás. Así es. Y, Ahora, pasas de las botargas, este, todas estas experiencias, así es. eh, hay buenas y hay malas, sí, claro. porque la vida es así. Así es. Pero, ¿qué puede ser en esa etapa que viviste? L sacando de lado el tema de que... Si tú te robaste la... La, la, peluca. la peluca. o no. Pero no me la robé. No, ya... Sí, no, no. Es que me, me estás diciendo que no, yo no, me no, la robé. No, eh, no, no, tranquilo. No, no, ah. porque luego te... Porque eres bien llorón, ¿ves? Ya sabía yo. Eh, tranquilo. Ey, Ninjarín. No. Ah. Que es que me estás diciendo que yo me robé las pelucas y yo te estoy explicando que yo no fui. Yo ya sé que tú no fuiste, pero yo nomás estaba preguntándote. Ah. Ah, sí. la pregunta. Bueno, es que me están diciendo porque... Estaba haciendo la pregunta porque decía que hay unos ministeriales aquí abajo. ¡Ay, no! <risa> sí. Ay, me voy a quitar la máscara. ¡No, porque... no, no! no. <risa> ¿Para no. que no me reconozcan. <risa> Oye, pasa, pasa esa etapa y, y, y cómo viene esa, esa época de cambio. Me imagino que son... Estas épocas de cambio son, son difíciles y complicadas a veces porque... Pues ya estabas acostumbrado a tener una chamba determinada, pero ahora... Quiero pensar que venía un tiempo donde buscarías crecer, ¿no? Claro, claro. Eh. Eh, yo, la verdad, estaba cómodo. Estaba cómodo porque pues, yo tenía un sueldo, ¿verdad? Ajá. Pero después, eh, pues digo, pasaron algunas cosas y yo decía, pues, ¿cómo? o sea. Y todos me decían, es que tú has tu show, tú has tu show. Tú eres el bueno. Y yo, la verdad, digo, los dos éramos muy buenos. Los dos, como uh -huh. pareja. Okay. Está bien, yo me llevaba los, los aplausos pero él también era pieza fundamental para mí. Claro. Yo pongo ejemplo como Viruta y Capulina. ¿Quién se llevaba los aplausos? Capulina. ¿Y quién era el, el que lo ayudaba a sobresalir? A? Sí, Viruta. Viruta, igual, payasónicos. Pompo y Regalito, ¿quién era el chistoso? Regalito. Regalito. Y Pompo era el que le ayudaba. Claro. No era de que, ay, sí, por mí... Eh, yo soy el que me llevo los aplausos, yo, yo soy el mero mero, si no, yo eh, quiero ganar tanto, no, no, no. Es era... un trabajo en equipo. Así es, así es. Es un trabajo en equipo. Eh, Pero luego de repente sí surgen celos. Pues... Yo, por ejemplo, pienso, cuando, cuando tú empiezas a construir, eh, tus, vaya, que tú vas buscando cómo hacer crecer y no quedarte donde mismo, este y viene mascarín. empiezas a construir mascarín. Ajá. Eso es dar un paso hacia adelante, claro. es crecimiento. En ese momento no pasaste por celos, por esto, por lo otro. Pues sí, y fue con miedo hacer ese personaje, porque quiero, de quiero decirte que mi amigo, mi hermano Sergio, un vamos a Sergio Sí, un ¿Selugo? saludo para Sergio Sí, un saludo para él Un saludo Quién sabe dónde andará Porque también lo invitamos ¿no? <risa> Ay no quiso venir No quiso <risa> es, verdad... Ah porque es medio mameluco no, no no no Es muy penoso Se ofreció Se ofreció No él es muy penoso Y le da mucha vergüenza ¿A poco sí? Sí No cuando él Fíjate que cuando él Hizo el personaje más carín, eh, Pues nada más se le ve en los ojos Nada más tenía los ojos así ¿Verdad? Ajá Y él cuando eh, Salimos por primera vez A una piñata Él se ponía una gorra y se la ponía hasta aquí, porque le da vergüenza que la gente lo viera. Okay. Si solamente eran los ojos lo que te iban a ver. Y así, te, o sea, le da vergüenza el, el, al muchacho ese. ¡Qué bárbaro qué bárbaro, ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Cómo batallamos con ese ¿Cómo muchacho? ¿Cómo batallamos con ese muchacho? pero Y, y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo es la interacción entre un mascarín abierto al 100% que...? que yo tengo que decirlo y no lo digo porque estés acá, pero yo disfrutaba muchísimo, muchísimo de, de, de, de, del trabajo que hacían. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo vas manejando? Porque finalmente, aunque hay, hay celo, hay... Digo, decías, por ejemplo, y les mandamos un saludo a los payasónicos y a toda esta Así raza, es. este, que son tipazos, son muy buenos amigos todos, pero en algún momento todos han tenido una bronca de celos, de, de no, yo soy el bueno, no, tú eres el bueno. Y, y, a, sí. y más cuando ya hay... Así es Dinerito dinero. De por medio. Digo, no sé si a él eh, manito, eh, no sé si él me tenía celos o no. Yo la verdad por, por él de mí para él, ¿no? Y yo creo que él no hubiera tenido, o sea, no creo que sea tan menso para tenerme celos porque pues éramos muy buena mancuerna. Claro. Y los dos ganamos, o sea, el único problema yo creo que él fue en la separación es que no no éramos socios. Okay. ¿Ya? Yo okay. tenía un sueldo, yo tenía un sueldo. Ya. Yeah. Y pues él era... El dueño. El dueño, ¿verdad? Pero pues si lo empezamos los dos y vuelvo a decir, no es de que, ay, tú eres el chistoso, tú quieres todo. No, no, no. Solamente lo justo. Claro. Lo justo. Pero bueno, yo creo que a lo mejor podían pud haberse celos, pero no te los puedo decir de que... Sí, sí hubo, sí hubo, porque pues no me costa, ¿verdad? Sí, a, a lo mejor hubo, pero tú a lo mejor ni cuenta te diste. Así es. Ni cuenta te diste. Ahora, te viene, la, viene el tiempo en donde ya no puedes... Ejecutar más como Como mascarín. Así es, sí, me da. Estando en mascarín, pues Liz se va, acábatelo. Sí. Sí. Y le comentan, oye, pues tráete a, a ¿Será? a. Ah, no, Mascarín. Era cuando sí. estaba Mascarín. te Teta Mascarín. Liz me dice, oye, te quieren acá. Me habla Mauricio La Torre. Ok. Me dice, oye, vente para acá. Y yo todavía le digo. Y Manito, dijo, no, no, tú. Y yo, no, ¿cómo? Yo por miedo, porque la verdad, trabajar solo me da miedo. Ok. ¿verdad? Yo sí. trabajar solo no, no puedo. No, no puedo conducir. Yo la verdad, yo no soy un conductor, yo soy, tú puedes conducir y ya, yo me avento un chiste y ya, sí me explico, sí, sí, pero sí. conducir no. Y los, no, tú solo, tú solo. Y yo, no, no, tengo miedo, tengo miedo. No, vente, vente. Y, no así estuve como como unas dos, tres semanas, que le dije que no, no, espérame, espérame, y ya cuando surgió un problema acá con, con Manito, le dije, no, ya, hasta aquí, y hablé con Luis, hablé con Manito, hablé, le dije, ¿sabes qué? Pues ya, eh, yo me voy a ir en dos semanas, y no voy a ser tan feo de que, ay ya me voy mañana, okay. en dos semanas me voy, y eh, consíguete un mascarín, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, ya fue cuando me integré, Ah, acábatelo. Si hubo en algún momento, ahorita que dices eso, si ¿sí sacaron un, un otro mascarín. Sí, él sigue. Él sigue con otro mascarín. Él sigue mascarín. Pero no no lo digo porque estés acá. Pero siento que no es lo mismo. muchos dicen eso. Digo, eh, digo lo para... digo yo. O sea, muchas, gracias, muchas gracias. Lo digo yo. Porque digo yo te conozco y eres una persona muy educada y sé que no, eres de... no, no, no vas a, a polemizar en ese tema, pero lo digo yo. Bus buscaron otro otro mascarín pero no es lo mismo porque yo siento, dime si me equivoco porque yo no sé de, de, de este rubro, de, de este trabajo ¿no? eh, pero yo creo que la parte más importante de, de un personaje es el alma del personaje y el alma del personaje es quien lo porta así es eso veo yo yo digo eso, o sea, puedes poner um, cientos de mascarines digo, a lo mejor pueden hablar igual Sí. Pero pues cada quien tiene su toque, su persona, su, su estilo, claro. su chispa. Cada quien tiene cada el... quien construye el personaje. Así es, así es. Eh, y esa parte, bueno, pues, eh, eh, son libres de hacer y de tomar claro. decisiones de lo que quieran, ¿no? Pero claro, entonces aquí claro. te viene la oportunidad. Liz te dijo, a ver, yo te quiero hacer una pregunta muy en serio, ¿eh? Sí. Liz te dijo, oye, vente para acá o te dijo, vente para acá. No, no, no, me dijo, vente para acá, ándale. Te va a ir mejor. Y yo, no, no. Pero traía el cinto en la mano. ¿Para qué te digo? ¿Para qué descubres, hombre? Deja tú, lo traía mojado. Por eso, por eso ¿qué crees que me vine para acá? Diga, no, pues sí voy. ¿Así? ¿Cuándo es sí, la cita? ¿Cuándo la cita? Y sí, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Vente para acá. No le dije, ¿sabes qué? A ver, ¿cuándo es? ¿Cuándo voy? Y no, pues tal día. Preséntate acá. Bueno, ya llegué y pues ya me ofrecieron... Digo, que ya no podía utilizar a mascarín, eh, porque pues ellos lo registraron. Claro. Y pues bueno, salí, salí, empecé con una máscara del hijo del ninja, sí. que es Humberto Garza. Sí, cómo no. Eh, y pues como era mascarín, y pues la máscara del ninja, pues Ninja Arín. Ninja Arín, okay. por eso el nombre. Muy bien. Muy bien. Muy, ¿Eh? bien, muy, bien, muy bien, ¿Eh? bien eh, pues la voz, pues la voz, eh, sigue igual porque pues yo la verdad la hice, yo así la, claro. la fui formando. Antes no hablaba. Antes no, no hablaba. Cuando empecé en las muñequitas con Manito, yo no hablaba. Yo era de que Y lo Manito. Eh, le decían, ¿qué dijo? lo no. dijo que está en un podcast aquí con Lacho. Ah. Y poco a poco empecé... Es que sí, empecé a hablar. Y hasta que, pues, pegó y... Y se quedó. Y se quedó. Pero antes no hablaba. Ahora, dices que no han registrado la voz. Pues, la es que es muy difícil. Yo siento que registrar una voz. ¿Sí? Yo siento. Yo, la verdad, no. Pero yo siento que la voz no, no se puede registrar. A lo mejor se registra un personaje. Una marca, pero la voz... No es como si tú, re, tú registras eh, tu voz... No, pues, quién, a... pues no hay quien la va a querer, güey. ¿Y a quién? O sea, es, pa... es muy difícil que haga alguien tu, haga tu voz, o sea... Sí, sí, sí. Digo, hay imitadores, pero... es pues, ah, muy difícil. Sí, pero a ver, me dicen, ando, en cabina me dicen... ¿Qué dice A ver, me dicen... Me dicen, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué? Ah, que esté en proceso de registrarse tu voz. ¿A poco sí? ¿A poco sí? No, que no te creas, güey. <risa> Cerrar la puerta nomás, fui a ah, cerrar la puerta. Dijiste, nomás. No la ching, no la ching, no la ching. Oye, es que hay como los ves de cerecitos, estos mendigos, no me, nos han sacado unas, pero bueno, no te platico. <ríe> sí. Hasta Oye. a mí me sacaron. Sí, sí. Dijiste, ahorita vengo. Oye, no, pero al, al final creo que esto es un tema de, de, de ¿cómo podemos decirlo? De salud emocional tomar decisiones en donde a lo mejor tú pudiste haber aguantado sí, y, a, sí. y haber agachado la cabeza y a lo mejor no, no seguir sí, siendo no. lo mismo, sino a lo mejor en retroceso. Sí, si él no me hubiera, eh, si no hubiera tenido los problemas que tuve, ahí hubiera seguido claro. y me hubiera conformado con eso, no hubiera pensado a más como ahorita, eh, gracias a Dios me ha ido muy bien y dije, Ay, imagínate que todavía hubiera seguido allá, no hubiera tenido lo que, gracias a Dios, ahorita he logrado, ¿verdad? Claro. Ahora, en esta etapa, que es una etapa buena, que ha sido una etapa de crecimiento, este pues hubo muchos cambios en tu vida, porque finalmente, de lo, de, del tiempo que nos dejamos de ver, este, si mal no recuerdo, ¿aún eras soltero o no? Eh, sí, era soltero. Sí, ¿Sí con razón te veo más fresco, más relajado Sí, ¿verdad? Sí. Todos dicen eso, no sé por qué Yo dije, a lo mejor es por el clima que está muy alto Oye, pero, pero luego viene, que, que es algo que también llama la atención No, no porque haya sido eh, tu relación con Liz Ajá. Sino, digo, porque los dos ya se conocían y estaban en el mismo... Sí, desde la muñequita no, nos conocemos En la chamba, ¿no? Así es ¿Cómo se va dando esto? Me imagino, sí, que la amistad y todo, saltándonos todo ese proceso, pero ¿cómo llega luego la toma de decisiones de hacer pareja? Yo creo que ella, ella me estuvo hostigo, este, hostigando, la verdad, mucho, ¿Sí? mucho tiempo. No, hombre, no. Así sufrimos todos, no, los hombres. Ah, hombre, sí, la verdad, no. Sentí acoso. Así, sí, así son las mujeres, porque nunca han dicho el acoso de la mujer hacia el hombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, la verdad, sí... Me me decía que, eh, oye, vamos al cine, vamos al cine, y dije, no, no me gusta el cine, eh, vamos, a, a, vamos al mercadito, y luego ay, no, o sea, sí, sí, me, me, me decía, vamos, vamos a esto, vamos al otro, pero eh, fíjate que a partir de siendo mascarín cuando teníamos el, el programa, más o menos... La grande fecha, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero fue ya cuando dijimos, ya vamos a hacerlo más serios. ya Bueno, yo no, mi hermano Sergio. Ya ah, mi hermano Sergio sí. fue el que ya decidió, porque te voy a decir una cosa. Eh. Ellos tienen una relación de casi, adivina cuánto. ¿Cuánto? Más o menos. Unos 12 años 12 tienen. 12 años. De relación. Sí. Y ellos se se cas tienen se acaban de casar Ajá. se casaron por el civil hace ay la verdad es que yo, como yo yo no soy el que me casé por eso sí. que, se me va se me va la de esta pero yo creo que tienen como Van a cumplir un año que se acaban de casar. Estás bien seguro, porque esto lo va a ver Liz, güey, te puede ir muy mal si no tienes la, Ay, la no, fecha. Sí, pero, pero lo bueno es que yo no soy Sergio, o sea, soy ningerín, y pues yo no llevo las cuentas, ¿verdad? Ah, bueno, no, hombre, te las sacaste, <ríe> pero fácil. Oye... De rato te paso los, los datos bien, para que los pongas ahí en gráfico. ¿Sí? <risa> Oye, y, y, y luego, ¿no solamente es el matrimonio? ¿Tienen familia? Dos, dos niñas. ¿Dos niñas? Dos niñas. ¿De una... cuántos años? Una de 11 años ¿Sí? y la otra de 4. ¡Qué bien! ¿Ya? ¿Y les gusta ya andar con ustedes? Sí, y, no, sí, hombre, hay veces que la niña más grande, cuando no tenemos alguna muchacha que nos ayuda a chaucear, sí. pues no la llevamos. Muy bien. Y me ahorro un sueldo. <risa> <risa> no, sí. por, porque ella es la que más caro coro. Sí, claro, claro, me ahorro un sueldo. Y eh, la chiquilla, hay veces que, que nos acompaña. Pero cuando no hay niños, pues la metemos ahí. Ya ves que hay veces que viven sí. fiestas, no llegan los invitados a tiempo. ¿Eh? Y ahí la sentamos a más adelante <risa> para que haya niños. <risa> Digo, Oye, la cobramos extra. Es lo sí, que te iba a sí. si se cobra. Sí, no, sí, sí, porque el negocio, el negocio. Ahora, si quieren que la niña aplauda, cuesta más caro. ¡Claro! Y aparte ella, si ella va, ella pide chili dog, Ajá. Eh, refresco, sí. bolsita Ajá. y pastel. ¡Ah! y si se puede, refil, <risa> se refil. <risa> oye Ninjarín te quiero hacer una pregunta, tú que los ves a, a, a todos como familia eh, ¿cómo es eh, la familia de, de animadores infantiles? porque cualquiera se imaginaría, no Ninjarín pues te la pasas risa y risa con el Ninjarín y todo, oye Liz, no hombre, está bien loca porque hace todas sus dinámicas y todo. oye ¿cómo es la vida del, del animador infantil? ya en, en familia Fíjate que, bueno, yo creo que es normal, uh, como todo ser humano, pues te va, vas al cine, vas a, a comer, y, pero te voy a decir que así dice, no, hombre, es que ningerín es bien, bien alocado, bien chistoso. Y, y su hermano Sergio, pues te decían, nada, es bien serio, es bien penoso. Eh, cuando va a una fiesta, que la gente dice, eh, él es Ningerín." Y la gente se, se, se queda, ¿a poco sí? Sí, no, nada que ver, es bien serio ahí y ya claro. con personaje. Es otra cosa. Es otra cosa. Liz también igual, o sea, eh, cambias el chip, pues cambie el chip de mamá, de cuidar claro. a, a, las, a las bendiciones. <risa> <risa> el tiempo que hay, pues ir a, a, a los juegos, al cine, claro. a consentirlas, porque pues nuestro trabajo es sábado y domingo, cuando hay... La niña más grande es eh, cuando descansa de la escuela. Sí, sí. No hay No hay vida para... para, claro, claro. para llevarla, ¿verdad? para... No hay sí. tiempo, no hay tiempo. O sea, por... no hay tiempo por la chamba. Así es. Y a veces hay que... Pues, sí hay que hacer un esfuerzo para poder tenerlas contentas. Sí, y aparte de repente, Sergio... Eh, pues los sábados hay veces que se va al fútbol... No, hombre, muy apasionado ese muchacho ¿Pero va al fútbol a ver o a jugar? No, a ver Hay veces que se lleva el, los tachones y todo Porque él dice que se lleva las, los, el uniforme por si no se completan Ah, ok dice. Oye, No, pero el fútbol de, de, de rayados Ah, vas a, vas a rayados Sí O sea, o sea ni... Sergio y Ningerín son, somos rayados Rayados, rayados Hasta tengo, bueno, yo no Mi hermano tiene abono en el estadio Tiene abono Sí Mira. Gracias este? a Dios, gracias a Dios. ¿Y si, y si te dejan ir a todos los juegos o no. Sí, bueno, trata, trato cuando no tengo piñata, pues voy. Pero si no, eh, voy al, al, al juego. Ya todas. Y que las bendis se esperen tantito. <risa> Oye, eh, dentro de todo esto, eh, en, en cuanto al tema de la vida privada, de, de cómo se manejan, de cómo es el tema. Me quería yo sacar todos estos temas una porque los conozco a los dos este este programa, este podcast está hecho para ti, pero conozco a los dos los aprecio y los quiero mucho y muy admiro bien. mucho lo que, lo que ustedes han llegado a hacer, pero pero es muy interesante porque la, la gente los quiere mucho, a los a los dos quieren mucho a Ninjarín quieren mucho este, a Liz evidentemente pues quieren mucho también a, a, a, a tu hermano mayor, sí. este, que ahorita que Ajá. ahorita abrieron bueno, pasó la, la pandemia pues sí. no había eventos de, de piñata no. ellos abrieron un canal de YouTube Ajá. y ahorita están teniendo un canal de YouTube donde sale mi hermano Sergio sin, o sea, Sergio normal sí. como papá sí. eh, Liz como mamá eh, pues es, es se trata de la vida no vida claro. eh, privada de, de, de ellos no Ajá. es muy diferente a los shows muy, ya, muy diferente ya no es Bimbombá, ya es Liz Elizondo ya no es Ningerín es Sergio de la Rosa. Ok. Que ahí se ha soltado el muchacho, porque la verdad, no me está todo... No, no, no. Muy atolondrado. Sí, muy atolondrado el <risa> Pero fíjate, la, de verdad que ves lo que ustedes hacen y, y tienen números bastante buenos, que hoy, hoy ya todo lo rigen los números en las redes sociales, pero tienen números muy buenos y los números los tendremos que hoy que convertir en cariño por ustedes. Los ah, quieren mucho. Sí, sí, aparte... Eh, los, han cambiado mucho han cambiado lo, los, eh, los tiempos eh, ahorita para mí las redes sociales han, han ¿cómo se dice? evolucionado mucho sí. para mí para mí eh, redes sociales es un 80 y televisión es un 20% Digo, que tienes que estar vigente también en televisión, digo, claro. un ejemplo que yo digo, hay veces que la gente es humilde, no tiene para un, para internet o para un cable y claro. te vente la abierta, ¿verdad? Claro. Pero eh, hay para todos, hay para todos, pero para mí las redes sociales han... han, ¿Te han, han revolucionado la sí, manera de hacer las cosas. ¿no? Beli claro ejemplo sí, de belly, no, no. Bueno. es un monstruo Beli Sí, monstruo bien. Sí, digo, bueno, sí, o sea, un monstruo eh, infantil, o sea... El... Un monstruo hermoso. Sí, sí, hermoso, claro. hermoso. No, ella, no, pero, o sea... No, le mandamos un abrazo sí, y un sí, beso claro, a Beli claro. que es, es, un, es una gran amiga y que le está yendo no, espectacular. No, espectacular. Espectacular. Gracias a Dios. Ninjarín, ¿qué le podemos decir a la gente que, que, que nos ve acá en el podcast, pero que también siempre los están siguiendo, tanto a ti, a Liz, este, a tu hermano, a todos... Pues agradecerle, agradecerle a toda esa gente que se da el tiempo de escribirnos en eh, nuestras redes sociales, en eh, nuestro canal de YouTube, eh, tomarse el tiempo de escribir, hay veces que no los topamos y, y nos dan cartitas y, da, y siempre los vemos nosotros en familia cada miércoles, voy a echar el gol de una vez, sí, eh, cada miércoles <risa> eh, a las 11 de la noche siempre los vemos en familia, qué bonita familia, eso nos hace... Eh, eh, crecer, trabajar más, y pues no, o sea, te sorprendes de toda la gente que, que te quiere, que, que te... Claro. Sin conocerte, sin conocerte. Pero es, es increíble, es, increíble. Es, es mágico, ¿no? Así es. Digo, a mí me pasa algo similar, nomás que a mí son mentadas de madre, porque se enojan <risa> cuando le pego a los equipos del fútbol, pero es increíble que la gente esté ahí, pero ustedes son un fenómeno, eh, y, y es un fenómeno positivo de cariño, de amor que tienen por lo que ustedes han hecho y que han, han trabajado mucho por construir creo que es parte de esa bendición que ahora tienen de recibir todos los frutos de lo que ustedes sembraron. Así es, así es, Eso es un cariño enorme. Digo, fíjate que yo decía, no, no me voy a dedicar a esto a los, al, al infantil, porque pues sábado y domingo pues, son las salidas ¿no? de la claro, familia claro. normal, que a sí. que papá, papá, mamá trabajan de lunes a viernes, sábado y domingo es de descanso, de salir. Sí, sí, sí. Y pues no, al contrario, nuestro trabajo es sábado y domingo, y lunes a viernes es nuestro sábado y domingo. Claro. Decía, no, no, porque no va a tenerle tiempo a, lo, a los niños, pero pues ya vimos lo que ganamos y oh, que se aguanten que se las aguante. criaturas. No, deja tú, voy a seguir el legado. Sayli va a ser la claro. segunda bimumba. Claro, claro. Sin duda alguna. No, no, sí, hay que seguir el negocio. <risa> sí, <hay> que <risa> sigan. Porque un, quiero, un día vas a querer verlos desde acá. Claro. Dale, dale, dale. No, uno ya se hace viejito y ya no va a poder Exacto. pero ellos van creciendo y aquí los y no obligarlas no obligarlas si ellas quieren claro. que si sí quieren pero, <risa> pero no si no quieren pues bueno ya es lo que ella decía no perfecto Ninjarín, muchísimas gracias no gracias a ti Lecho me dio mucho gusto saludarte eh, gracias por invitarme estoy muy nervioso eh, y espero que te, te vaya muy bien que dios te bendiga y te quiero mucho. Yo también, ya sabes que te quiero mucho. este y, y obviamente a ti, a toda tu familia. Gracias. Por ahí a ver si algún día podemos invitar a Liz. Claro. Para sí, que sí, se cosa sí. hermano. Sí, que? no, hombre, no, no, pasa nada. No, hay que darle una oportunidad para que se suelte. Sí, ¿verdad? no, pero eh, yo, yo como quiera voy a venir. Que yo cuida. <risa> <risa> no, pero no, sí, claro que sí. El día que, que, que quieras, aquí va a estar... Perfecto. De verdad que muchísimas gracias. Te muchísimas gracias. gracias. Sabes que siempre he admirado tu trabajo. Gracias. Eh, y sobre todo tu persona. Gracias. Nada más quiero decir una cosa. No, ahorita, eh, con Manito, eh, sí. está todo bien. Nos hablamos muy bien y todo. ¿Sí? No, hay, no, hay, que, no hay. Que eso es algo maravilloso, que al así final es. todo resultó bien. Así es. Y, y cada quien está haciendo lo suyo. Sí, sí, sí, sí. Gracias a Dios. Y pues para adelante trabajar. Que no Pero, hay otra. Así es. Todavía hay mucho ninjarín. Para hay rato. mucha Liz para rato. Así es, así es, si quiere quiere. Muchísimas gracias, Ninjarín. Gracias a ti. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando el día de hoy. Nos pidieron, desde hace mucho tiempo no habíamos tenido chance de poder empatar agendas, pero bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Gracias, gracias de verdad una vez más, Ninjarín. Gracias, no, gracias, gracias a, a toda nuestra producción. Y los invitamos a que estén al pendiente de nuestro próximo podcast. Tenemos un invitado muy especial. Que la pase muy bien.